Días, amigues, querides, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gusto de saludarles, saludarles nuevamente desde aquí, de Fundación La Bomba de Miel, en este caso. Hoy, bueno, con mi querida hermana Carlota Reina, aquí desde la Fundación, eh, llevando a cabo en esta semana el snapshot eh, que en este nuevo mes dedicado a Warhol está haciendo un snapshot eh, que va girando sobre los 15 minutos de fama y que estamos, bueno, de muchas formas, analizando a partir de una playlist con la que, bueno, nos vamos guiando para poder entrar sobre estas cuestiones warholianas, warholinas, que, bueno, tan interesantes vienen siendo. ¿Cómo va, Carlos, querida hermana de mi corazón? Te saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda Fabio? Muy bien, Aquí. cariño mío. ¿Y qué tal? ¿Cómo vamos con esto de warhol? Uf. Warjo la verdad que nos viene removiendo internamente como, como fundación, y bueno, y en todos estos proyectos que tenemos como aspiración con la escuela, eh, de manera muy, la verdad que no, no yo no me imaginaba que íbamos a tener todavía <risa> más cosas para seguir trabajando, así que muy contento, y este, esta, esta, esta situación tipo snapshot también nos lleva a un ejercicio que que a nosotros nos cuesta bastante, pero que me parece que, que nos permite ir eh, abordando a cada artista desde otros lugares, y también permitiéndonos a nosotros habitarlos de otra manera. Estamos en esta residencia virtual que es Hostenet, dentro de eh, nuestra propuesta en Fundación La Bomba de, de Miel, que en este caso es MES Warhol. Y en este HostNet estamos, bueno, trabajando, ¿no? Ya acercando esta posibilidad a empezar a estar en atmósfera warholiana eh, a partir de este snapshot. Un snapshot que, eh, bueno, está... Eh, guiado por esta playlist que estamos viendo allí en pantalla y que es, eh, bueno, una playlist que eh, fuimos armando en relación también a un eh, factor común que nos es en esta, esta vez, ¿no? en esta ocasión y que tiene que ver con nuestro PAMQ que es nuestro cerebro pensante, rector, ideador, creador, creador de Fundación La Bomba de Miel. En este caso, un, una residencia que estamos habitando eh, de manera interna esta vez en, en este mes Warhol y que por eso, bueno, esta reflexión también ¿no? que estás haciendo que me parece tan importante de rescatar y de subrayar, ¿no? que dentro de nuestro proceso creativo de Fundación La Bomba de Miel, en este periodo que, periodo que todavía es experimental, que estamos en un periodo laboratorio, eh, creando la Fundación, creando la escuela virtual, eh, nos está haciendo, bueno, de mucha utilidad, y abriendo, como bien decías, a cosas que tal vez ya pensábamos que no íbamos a seguir abriendo, han sido muy fuertes los meses dedicados a eh, Boys, a Joseph Boyce y a Marcel Duchamp, donde descubrimos muchísimas cosas, donde pudimos avanzar sobre eh, la idea, sobre la construcción de construcción y percepción de la fundación y también de nuestra escuela, muchísimo, no? avanzamos muchísimo sobre aspectos y cuestiones inimaginadas y estamos eh, ahora ¿no? dedicándonos de manera interna, muy concentrados sobre este mes Warhol y nos está pasando lo mismo. no Estamos otra vez, entonces, como bien decías, avanzando y dando pasos fuertes en los que, eh, entre ellos, ¿no? hemos estado encontrando algunas cuestiones relativas, por ejemplo, en los últimos días, eh, para reforzar algunas eh, aristas, algunos aspectos, algunas características de nuestra misión en Fundación La Bomba de Miel y que tienen que ver con lo espiritual, que tienen que ver con lo místico y eh, que me parece que es muy acorde a lo que vamos a tratar hoy en, este, en esta emisión, ¿no? en esta en esta conversación aquí en este snapshot warholiano y que va a ser bueno, analizar un poco estos 15 minutos de fama, esta posibilidad de generar fragmentos mínimos resueltos y, bueno, de tantas otras cosas más que van a ir apareciendo seguramente. Lo vamos a ir haciendo de manera random también, ¿no? Luego, bueno, vamos a ir haciendo aparecer esta charla a partir de Remix y, bueno, tantas cosas como lo venimos... Eh, produciendo, ¿no? generando, en, eh, especialmente en nuestros perfiles de Fundación La Bomba de Miel y el perfil de HouseNet ambos en Instagram. Y hoy entonces vamos a estar a, analizando a Warhol a partir de esto que hemos nombrado la iglesia. Tal cual. Eh, sí, vamos a estar a, a atravesando un poco el contexto de Warhol y la iglesia, Iglesia como tema también expandido, ¿no? Porque iglesia como institución, pero iglesia también como esta dimensión religiosa, esta dimensión espiritual, que, que bueno, todo eso también es como esta dimensión moral, todas estas cuestiones son campos que atravesan los artistas constantemente y que es materia de trabajo creativo eh, de muchísimas maneras transversales, y que anda con lo escapó de ellos, digamos, y, y tuvo una una posición bastante interesante, o bueno, que vamos a estar analizando. Vamos a estar a, a través de esta de este, de este lista, de este concepto, eh, atravesando todo el material de la bomba de miel, que son los libros, la biblioteca, la, la, toda la parte audiovisual de, de Andy Warhol, y los viajes, museo en este snapshot, atravesamos todo de manera muy random, tratando de conectar... Eh, pequeñas células y fragmentos de ideas para entender esta atmósfera que, por ejemplo, desarrolló Andy Warhol en torno a, la, a esta dimensión de la iglesia. Sí, la iglesia muy bien dicho, como lo estás eh, introduciendo, ¿no? Ah. Que es algo más que aquella institución, ¿no? Que entendemos eh, un poco canónicamente referidas a algunas religiones, ¿no? y que define al templo como iglesia. También, ¿no?, una cierta tipología dentro de eh, la estructura eh, formal icónica, ¿no?, de los íconos eh, que, bueno, se van generando a partir del tiempo, a partir de la presencia de ciertas religiones y que, bueno, van... Eh, de muchas formas, también representándose a partir de algunos elementos, ¿no? Como en este caso puede ser la iglesia. La iglesia como un, un enorme conjunto de complejidades, un enorme conjunto de partes, ¿no? Que eh, se relacionan entre sí de, bueno, muchas formas, de muchas maneras, y dando por resultados también una enorme diversidad de posibilidades, ¿no? Eh, de, creo que, bueno, tenemos como noción eh, con, de manera contemporánea y en lo común eh, una versión muy simplificada de lo que podemos hablar en torno a la iglesia, ¿no? eh, Vamos a ir entonces a expandir esto a través de Warhol, quien, bueno, estuvo muy relacionado desde niño con la iglesia, no, primero que nada con la noción de iglesia que eh, estaba más claramente o más directamente ligada a la religión, a su religión que era un cristianismo eh, de carácter bizantino, griego, ortodoxo, no, una, una rama de eh, cierto tipo de catolicismo, ¿no? que recordemos de carácter ruso, ¿no? si bien viene eh, como origen, digamos, ¿no? de una disrupción en los primeros siglos del de cristianismo ya como catolicismo, entre el 1 y el 10, entre el siglo 1 y el siglo 10, esa disrupción, digamos, que se da ¿no? hacia Oriente y que se, para este caso, ¿no? esta rama, que seguía la familia de Warhol, eh, que, bueno, que eran practicantes, ¿no? Eh, se da sobre todo en el ámbito de Grecia. Y esto es lo que, bueno, lo expande luego, ¿no? Pero esto también eh, muy, muy este, definido, ¿no? Sobre todo como algún tipo de sisma, ¿no? De un primer sisma que se va a manifestar con mucha fuerza en las eh, ciudades principales, o en los principales ámbitos de poder de la Europa oriental, ¿no? Es eh, una forma del de, caso de Warhol, esto está dado ya de una manera muy diferente, ¿no? Una manera en la que eh, Warhol... Cuando niño y cuando empieza a vivir bajo este aspecto ¿no? de fe y de práctica de esa fe, eh, esto ya está muy occidentalizado, está absolutamente norteamericanizado, ellos son una familia que, eh, bueno, han venido de... Europa del Este, ¿no? Han venido de la Europa Oriental y que han venido como inmigrantes con esta religión que se practica en Estados Unidos de una, de una manera bastante eh, poco generalizada, ¿no? Es en algún punto una extrañeza, aunque en el ámbito de Pittsburgh, natal de, de Warhol, había muchos practicantes porque eran muchos quienes habían emigrado a esa zona. ¿no? Recordemos que la zona de Pittsburgh para la época de la infancia de Warhol era el gran centro motor, pulmón de la fabricación del acero con el que se hacían las grandes ciudades, entre ellos por supuesto Nueva York, eh, las grandes ciudades americanas. ¿no? Era un, un ámbito de, de, de mucha producción, era la ciudad fabril, industrial por excelencia en todos Estados, en todo estados Unidos y era además un ámbito de muchísimo trabajo, de trabajo muy fuerte de, de, en el cual había que forzar mucho el cuerpo y, por supuesto, como siempre la historia nos marca para este tipo de cosas, eh, la inmigración es uno de los puntos claves, ¿no? Los inmigrantes que están dispuestos a trabajar en cierto tipo de cosas que son bastante difíciles de hacer, ¿no? de llevar adelante. Bueno, en el caso de Warhol, su padre trabajaba ¿no? en las minas de carbón, en la industria del acero, en un eh, ámbito no de gran gran emergencia, digamos no era un, un ámbito eh, Pittsburgh no Era un, una ciudad muy muy muy eh, fuerte en este sentido. Era emergente como ciudad nueva, próspera, absolutamente rica, eh, con muchísimas eh, posibilidades en todo sentido dentro de ese Estados Unidos. Eh, que, bueno, estaba apostándole ¿no? a la modernización y, al, y a toda una industria nueva, ¿no? que en este caso además tenía que ver con la noción de los rascacielos, con la noción de, bueno, mostrarle al mundo el poder norteamericano. ¿no? Warhol se cría en esta, crece ¿no? en su infancia en esta situación hasta que, bueno, viene... La, la depresión, digamos, ¿no? económica de, de Estados Unidos, y esto cae todo en una, eh, bueno, en una situación muy diferente, ¿no? Las industrias se empiezan a cerrar, el acero no empieza a ser un gran negocio porque empieza a tener todo, ¿no? Un, estar en un momento de, de quietud, todo, por supuesto, relacionado con las guerras, relacionado con los efectos de las guerras mundiales y con tanto más, y también con cierto tipo de cuestiones políticas internas norteamericanas en la evolución moderna de, de, de los Estados Unidos, ¿no? Hay cosas muy complejas, pero que vienen al caso porque eh, creo que todo esto es también la iglesia de Warhol, ¿no? O sea, digo todo esto porque también... La iglesia de Warhol no es solamente la iglesia específicamente en su niñez, por ejemplo, al comienzo de su vida, no es solamente la iglesia que está relacionada con el mundo de la religión y el mundo de la práctica de la religión y de los lugares o de los ámbitos icónicos, ¿no? Eh, y tal vez incluso... Eh, podríamos decir que, bueno, establecidos como espacios de culto, ¿no? La iglesia para Warhol también es todo esto, porque también todo esto implicaba una comunidad, una comunidad de inmigrantes, una comunidad que eh, se sostenía en base a esos principios religiosos en torno al trabajo, en torno a lo colectivo, en torno a, bueno, ciertos tipos de valores, ¿no?, que eh, bueno se manifestaban en el culto todos los domingos, no eh, cuentan aparte no la, los biógrafos de Warhol como con su familia, por lo general no iba su padre, iba su, sus hermanos y su madre, y él van y caminan hasta 10 kilómetros para llegar a la iglesia, no a esta iglesia donde se practicaba este culto que ellos, del cual ellos eran fieles. Eh, pero esta era un, la punta del iceberg, ¿no? Esta iglesia proponía cosas concretas en torno a maneras de vivir que Warhol empezó a entender desde muy, muy pequeño, ¿no? Desde muy chico. Y estas maneras de vivir tenían que ver con esto, con la cooperación, con la colaboración, con cierto tipo de cristianismo de base, ¿no? Y también con el esfuerzo en relación al trabajo. ¿No? Con el esfuerzo, la creación de la vida en relación al esfuerzo Incluso, podríamos decir, en términos de esta religión En términos de este culto, el sacrificio ¿no? La idea de sacrificio Un sacrificio que eh, nos permite luego trascender ¿no? De una manera eh, eh, que bueno, nos lleva ¿no? de, eh, de muchas formas a una situación mejor eh, tal vez una vez que morimos, ¿no? una vez que eh, no estamos ya en esta tierra, un sacrificio que nos permite evolucionar ¿no? espiritualmente para eh, bueno, poder estar en una mejor situación luego del de pasaje y la experiencia por este mundo, ¿no? por esta vida terrenal. Eh, bueno, a ver, ¿cómo voy, Carlos? ¿Me estoy, me estoy derivando mucho, porque se hable mucho. No, no, me encanta la, la como base, está, está bueno contextualizar todo lo que, lo que significaba esa iglesia en ese momento y, y en los orígenes de, de Warhol, sobre todo en su infancia, que es donde él más lo, lo habitó, porque después se, se fue a Nueva York, y, y bueno, eh, que queda ahí, digamos, y después vuelve, que eso es lo, también lo más llamativo, que con la muerte él vuelve a su ciudad natal, bueno, su ciudad... Sí, sí a ese Pittsburgh, ¿no? A ese Pittsburgh que tenía estos valores y que es interesante analizar porque muchas veces también dadas las eh, dados los prejuicios que tenemos en el arte eh, desde la posmodernidad e incluso hasta hoy, ¿no? Respecto a las religiones, a la creencia de ciertas cosas como por ejemplo de cierto tipo, ¿no? De energías como por ejemplo Dios. Eh, cuando se habla de Warhol, que era un um, ser humano, una persona, un artista creyente, ¿no? que creía en Dios, que era practicante de una religión, que era el catolicismo, el cristianismo católico, y que además de esto ¿no? tenía la um, constante marca de esto, eh, tanto como una presencia que lo guiaba, lo acompañaba, pero que también lo juzgaba, y de algún modo lo condenaba, eh, siempre que se hacen estos análisis se caen, no en ciertos prejuicios muy literales respecto a este cristianismo practicante de Warhol. ¿no? Entonces es interesante pensar esto expandiéndolo, deconstruyéndolo, ¿no? en primer lugar de, eh, en relación a la iglesia. ¿no? Otra iglesia que también Warhol empieza a vivir desde la niñez es esa comunidad, religiosa eh, en base ¿no? a una idea de éxito de las celebridades de Hollywood. ¿no? Esa otra iglesia, que es una iglesia muy particular y que muchas veces ¿no? se la ha nombrado así, o sea, siempre se ha, se ha dicho desde el primer tiempo de auge, desarrollo y sobre todo en la época de oro de Hollywood, ¿no? que Hollywood había planteado ¿no? una nueva relación con la religión y que a partir de ello era un Vaticano, ¿no? Y que aquí, bueno, se daban las grandes situaciones de comunidad en torno a este culto, ¿no? De cierto tipo de fe. De cierto tipo de creencia, una creencia muy eh, americana en torno a la primera época del capitalismo, ¿no? Un capitalismo dicho por Marx también, ¿no? En torno a este opio, ¿no? A esta idea también religiosa. Eh, esto, bueno, está dado en Warhol de una forma muy concreta también, ¿no? Warhol empieza a sentirse parte de una comunidad que lo acoge, lo cuida, le eh, le genera valores, le, eh, se los posibilita y también lo mide en torno a esta eh, idea de Hollywood, ¿no? Un Hollywood que empieza por el por cierta admiración y fanatismo por las estrellas, ¿no? sobre todo las mujeres, las estrellas mujeres de Hollywood, las grandes actrices, grandes íconos de los primeros años de la modernidad, y que luego se va a ir expandiendo a todos los aspectos de ese ámbito de colaboración, de contención, de identidad, que es Hollywood para todas las personas que estaban dentro de ese Hollywood, ¿no? un ámbito de desarrollo que Warhol entiende muy ligado a, la, a los aspectos religiosos, porque es en ellos donde tiene el parámetro para medir. Warhol aprende de su madre que el parámetro para medir, para medir la vida es la religión, ¿no? es eh, lo que hace a este conjunto, a esta comunidad ¿no? que luego se, se entiende a partir de una fe, en la práctica, ¿no? La práctica en la familia de Warhol, además, fue muy, muy fuerte, porque eh, cuando cae en depresión el sistema económico norteamericano y entonces, de algún modo, ¿no? Eh, eh, se deprime fuertemente todo la, la, el ámbito industrial de Pittsburgh, su familia entra en una situación de mucha pobreza económica, ¿no? De falta de dinero y esa falta de dinero que no era para nada eh, eh, expresable en una pobreza eh, de, de otros ámbitos, de otros términos, de otras formas, ¿no? porque era una familia que tenía muchos valores y que los pudieron eh, llevar a cabo ¿no? o, los, o, o sirvieron de ellos para guiarse en tiempos difíciles, eh, esa familia se guió a partir de estos aspectos morales y éticos, pero sobre todo mora morales, sobre todo morales de, la, de la religión, ¿no? de su religión, de este cristianismo que eh, les permitió en comunidad salir adelante. ¿no? O sea, estamos hablando de personas que de repente eh, no tenían cómo darles de comer a sus hijos o no tenían dónde vivir, eh, no tenían trabajo y esto se daba en una comunidad entera y entre todos, ¿no? Entre todos pudieron hacer algo para salir adelante. Estas son las fuerzas religiosas, ¿no? Y estas son las fuerzas en relación a la iglesia que Warhol vive en su niñez. Hay muchas cosas que a Warhol lo marcan en la niñez. Una, por ejemplo, es la enfermedad. Hay otras ¿no? que tienen que ver, por ejemplo, con lo social y con cierto tipo de, adap de adaptación. Y otra es esta, ¿no? Lo, lo religioso en relación a la iglesia. Pero vuelvo a decir, estamos tratando de construir esto para poder verlo con mayor eh, amplitud, porque esto luego nos va a permitir comprender cómo Warhol, en la medida de esa religiosidad que siempre lo acompañó en la medida de ese ser y eh, de esa profesión religiosa que Warhol siempre tuvo, no necesariamente se refiere esto a la práctica de cierto tipo tradicional de eh, cristianismo católico, digamos, ¿no? Sino que se expandió a una práctica social en torno a ser líder de una comunidad, ¿no? de una comunidad que se vio reflejada de muchas maneras en unas cuantas formas en torno a estos modelos, ¿no? Warhol aprende en su, en su niñez de los modelos religiosos a partir de todo este tipo de experiencias de iglesias que va a poner en, en, siempre en marcha, ¿no? En práctica eh, durante el resto de su vida, ¿no? Es alguien que siempre está pendiente de la comunidad en donde vive y que esa comunidad está haciendo ¿no? un formato de trabajo en el que él, liderando, está guiando ¿no? como un pastor a todo lo que está sucediendo. ¿no? Claramente con una fuerte característica de individualidad norteamericana postmoderna. ¿no? O sea, esto por eso aclaraba ¿no? que su modelo, sus modelos religiosos son unos modelos adaptados, ¿no? son los, mo los modelos eh, griegos, ortodoxos, rusos, que podemos decir, ¿no? además, eh, de muchas formas ya comunistas, aplicados, adaptados, acordados con los modelos, Estructurales del capitalismo norteamericano de principios de, de siglo ¿no? De los principios de 1900 Vale aclarar esto porque si no algunas cosas parecen poco consecuentes O bastante desconcertantes mínimamente ¿no? Warhol hace esta fusión y vive en esta enorme tensión o sea, Warhol toda la vida va a vivir en la enorme tensión entre lo individual, lo colectivo y lo diverso. Esta tensión que lo mueve a ser una persona eh, absolutamente empática y sensible a un contexto, pero que a su vez tiene la presión de un éxito que debe concentrarse por fuera de la sensibilidad del otro, y que eh, debe incluso ser lo suficientemente competitivo como para derribar a su oponente, pero que a la vez, Warhol entiende, esto va conformando la dimensión de lo americano, de lo norteamericano-estadounidense, que está dada en esa enorme eh, imaginería, ¿no? que sobre todo Warhol tiene de una manera... Expandida, infinita De lo diverso no. Lo norteamericano es esa diversidad no, Con esa tensión Con esa gran tensión que Warhol vive toda su vida Y que lo va a manifestar De esta manera no. En lo que podemos entender Es la gran iglesia warholiana Donde el gran líder De esa fe no, Es el propio Warhol ¿no? Una fe Muy eh, Pensante y reflexiva en torno a estas tensiones de ese este, de ese eh, occidente, ¿no? de ese oriente-occidente que lo ha marcado en su niñez y que lo va a seguir marcando y guiando por el resto de su vida. ¿no? Es, el gran, perdón, es el gran artista norteamericano por excelencia, que es ruso-comunista en origen, que representa el, el máximo posible del capitalismo en el arte, pero que toda la vida en relación a su producción y a su práctica de obrar estuvo mucho más cerca de ser un revolucionario que iba en contra que de ser una persona eh, que estaba trabajando ¿no? a favor Warhol lo vivió a esto con muchísima atención, tanto como lo hemos vivido, lo han vivido, ¿no? Quienes estuvieron con él y lo vivimos, quienes seguimos estudiándole, ¿no? Es una tensión irrecuperable, no hay forma de salvarla. Es una tensión que no tiene solución, ¿no? O sea, así es Warhol, así fue también su época para muchos de estos inmigrantes que venían de una cultura con unas ideologías, unos principios una ética y una moral muy distinta que tuvieron que adaptar a un país, a una situación emergente por excelencia, ¿no? Y que evidentemente ya se perfilaba como una de las líneas más fuertes, ¿no? Que iban a dominar el mundo en los próximos años, ¿no? Las próximas décadas, tal vez el próximo siglo incluso. Y que, bueno, tuvo no en Warhol esta catalización también, ¿no? Warhol también representa esto, ¿no? representa esta cuestión y que tal vez es un poco lo que también lo dejó afuera de la institucionalización que veníamos venimos diciendo, ¿no? ¿Por qué a Warhol nunca se lo reconoció en algún punto sobre ciertos aspectos de manera institucional y se lo legitimó en vida como hubiera merecido, hubiera sido, ¿no?, este, lo más lógico. Bueno es que era difícil legitimar a un personaje que representaba todas estas cosas. ¿no? El propio Joseph Boyce, representante de un arte socialista por excelencia, de una, eh, mis con una misión socialista por excelencia, que además ¿no? eh, se ligaba mucho con cierto tipo de, de, de borde o de eh, borde ideológico comunista. El propio Boyce ¿no? eh, reconoció en Warhol a un camarada en esta lucha, ¿no? a un camarada encubierto. Y muchas veces se ha entendido además ¿no? en el éxito que Warhol tenía con muchas cosas por fuera de Estados Unidos, como en el caso del éxito que tenía la, en Alemania mismamente, o en, en Francia particularmente. ¿no? Su éxito era enorme cuando en Estados Unidos casi nadie eh, se se hacía eco de él y de su obra y de su trabajo, ¿no? Muy poca gente, un círculo muy reducido. Este éxito era justamente porque Warhol estaba trabajando con unas ideas que eh, eran mucho más fáciles de entender en contextos que estaban ideológicamente por fuera de cierto tipo de individualismo capitalista eh, de base, ¿no? Que era el que guiaba esta, este tiempo de posmodernidad en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto, ¿no? Este Warhol que también, como líder, era este líder revolucionario tenso, volvemos a esto, ¿no? Porque nunca se relajó. No sabemos qué hubiera pasado si hubiera seguido viviendo, lo hablábamos la otra vez con vos, Carlos, ¿no? Contigo que decíamos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Warhol hubiera seguido viviendo? Porque en el último tiempo, unos 10 años, un poco menos, 5 años más o menos antes de su muerte, eh, había empezado a trabajar de una manera mucho más directa con este tema, ¿no? con estos temas, con estas problemáticas, y a um, desarrollar de manera más transparente también su tensión con respecto a todas estas problemáticas. No, no sabemos bien qué hubiera sucedido, no sabemos bien cómo se hubiera dado. ¿no? Acá, bueno, en esta obra maravillosa que hace con Jean-Michel Basquiat, eh, estas bolsas, ¿no? Como para golpear Que están, bueno, eh, con, eh, están serigrafiadas con el Cristo de la última cena eh, Pero que también están intervenidas, ¿no? De muchas maneras Pero que marcan esta tensión, esta fuerte tensión Esta obra es sumamente genial en ese sentido Porque es esta tensión, ¿no? Entre el respeto Y cierto tipo, ¿no? De, de, de guía Que a su vez... Eh, evidentemente genera una, eh, una cierta fuerza de choque, ¿no? una cierta necesidad de combatirla, un cierto límite, una cierta cuestión que, eh, bueno, nos pone en una situación muy controversial, lo ponía Warhol en una situación muy controversial, ¿no? Aquí esto es muy divertido en un punto, porque a la vez es un poco... Eh, de tan directo que es, suena casi inocente, ¿no? Tiene cierta inocencia, o sea, una bolsa de boxeo para pegar ¿no? a un Cristo eh, serigrafiado, ¿no? Que a su vez, eh, por tal transformado en obra de arte está nuevamente iconizado, ¿no? O, o algo así, ¿no? Es nuevamente el ícono, el ícono religioso por excelencia. Y es otra vez, como bien, ¿no? Este, por ejemplo, escuchábamos en la, en la, en los últimos, este, discursos acerca de Warhol, por ejemplo, del sacerdote que lo despide, ¿no? En su, en su, este... En, en, el, en la ceremonia ¿no? final de su, de su muerte, y que dice, ¿no? bueno, Warhol eh, re reactualizó, renovó los íconos del cristianismo, ¿no? pero lo hace de este modo, de, de un modo que también a su vez era su forma de, eh, de performance ¿no? poética en el arte. Aquí, bueno, esto que estábamos viendo era de los diarios de Andy Warhol. Bien que ahí sale, ¿no? Este, bien que aparece, porque si lo quieren ver es la serie de Netflix, ¿no? Que, bueno, tiene esto maravilloso, este, como una posibilidad de, de escuchar, ¿no? Estas palabras sobre, sobre Warhol en, en, en su funeral, ¿no? En la ceremonia de su funeral en Nueva York. Bueno, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. ¿Qué te parece? ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Por dónde seguimos con esto de la iglesia? ¿Querés que vayamos a esta noción de la, la obra este de la última década? ¿Querés que hagamos random del libro? Dale, me parece que estaría buenísimo. Perfecto. Lo tengo acá, así vale. que... Bueno, entonces, liguemos, ¿no? Aquel primer tiempo que estábamos diciendo, ¿no? Y que era básicamente este tiempo del Andy Warhol niño, donde las cosas eran un poco más literales respecto a la iglesia, a la, eh, a la religión, incluso también a la fe, y que Warhol vive como también un modelo de percepción de la realidad, ¿no? O sea, a través de ese modelo religioso de ese modelo cristiano, de ese modelo católico, eh, Warhol va a medir a, y a identificarse con todo lo que le rodea. ¿no? Y que, bueno, como decimos, se expande a distintos otros mundos, ¿no? a distintas otras atmósferas, como puede ser la atmósfera hollywoodense, como puede ser la atmósfera ya... Eh, de, de la enfermedad o de la noción de cierto tipo de diferencia a partir de cierta manera ¿no? de actuar de su cuerpo. Eh, también no expande esto, este modelo, a la percepción del dinero, a la percepción de eh, cómo eh, el dinero eh, genera cosas y que es, eh, en ese sentido, energía de, de generación, energía de eh, desarrollo, energía de intercambio, energía de, eh, de, de producción en términos de eh, trascendencia, ¿no? Eh, Estamos hablando de un modelo que entonces, pasado a todos estos otros aspectos, genera un montón, una serie de unas muchísimas tensiones con las que Andy Warhol va a vivir su próxima etapa, de la que hablamos en el vivo anterior, por ejemplo, que es la factory, ¿no? Y donde dijimos, ¿no? Que Warhol lidera un grupo revolucionario de artistas extremadamente... Eh, geniales, que tenían mucho para decir y mucho para hacer, pero que estaban eh, de alguna manera o de muchas formas eh, silenciados, negados, eh, no vistos, ¿no? podría decirse mejor no vistos, ¿no? No quiero utilizar otras palabras porque tal vez también es que no fue culpa de nadie, fue simplemente que así se dio por el contexto, cosa que creemos que es así, ¿no? El contexto de esa Nueva York tan exigente, ¿no? Para los artistas. Eh, en torno a tantos buenos artistas, buenos, buenas artistas que había en ese momento, ¿no? Y que, bueno, era muy difícil de darle lugar a todas, a todos, y que esto, ¿no? Warhol lo los sintió, lo percibió, pero también eh, asumió una responsabilidad al respecto, ¿no? Siempre la gran pregunta que todos eh, nos hacemos en el arte es si Warhol tuvo conciencia o no de esto. Bueno, allí claramente nos deja... Este historiador, ¿no?, en, en este discurso final, en el momento de la muerte de Andy Warhol, nos deja claro que, que Warhol se encubría con mucha conciencia sobre ciertos aspectos y que lo hacían ver de ciertas formas, de ciertas maneras, aunque él sabía, ¿no?, que estaba trabajando en otras direcciones. Creo que Warhol fue muy pragmático con su religiosidad, sobre todo porque ese... Eh, necesitó ser pragmático para poder avanzar sobre su vida eh, en relación específicamente sobre la culpa y en particular podemos decir entre otras la culpa por su sexualidad no por ser gay por ser homosexual una culpa muy eh, muy fuerte digamos muy eh, devastadora en, en términos de su fe original, ¿no? De ese catolicismo y los formatos ortodoxos más tradicionales, pero que él supo de construir y llevar hacia a, a otros aspectos y poder, eh, no obstante, sin eh, salirse de esa fe, generar cosas, ¿no? Sin eh, tener eh, una calidad de trauma, ¿no? Que lo que lo hubiera resentido. ¿no? Warhol nunca fue un resentido en términos de esa homosexualidad y de esa prohibición que desde su fe y desde su eh, catolicismo original se, se tradicionalmente ¿no? se decía, se daba así, ¿no? eh, esa condena. Warhol nunca estuvo resentido respecto a eso, Warhol lo supo manejar, lo supo expandir, lo supo entender abstracto en otros aspectos que le permitieron reparar e incluso diría yo que curar, ¿no? sanar eh, esos, eh, esos sentimientos para expandirlos hacia otro lugar, ¿no? Esta es que esa tensión que él habitaba con su sexualidad y la iglesia me parece que lo llevó también a una búsqueda inmensa de maneras de vivir tanto su sexualidad como su vínculo con, con, con el arte, ¿no? Y en, es como una constante búsqueda y diálogo, bueno, que en, este último, en esta última obra o, o lo que estaba trabajando en su último momento eh, ante su muerte tan inesperada, eh, bueno, quedó todo abierto Que también queda con esa pregunta que hubiera pasado Sí, eh, creo que esto no eh, La iglesia de Warhol, ¿no? lo que practicaba Warhol Esta um, noción, no, Va, vamos pasando si querés el libro Este es un libro bueno, que, que tenemos también dentro de nuestra bibliografía Que es la última década, así se llama el libro The Last Decade Andy Warhol, ¿no? Y que es un, un libro que, bueno, muestra en un estudio muy interesante, yo diría que bastante fragmentado todavía, ¿no? Esta es una década que aún le falta muchísimo estudio eh, porque todavía la gran mayoría de las obras que Warhol produjo en esta época ni siquiera están revisadas, ¿no? O sea, no están ni siquiera aún eh, desarmados los paquetes o los embalajes donde están guardadas, ¿no? Pero muchas de ellas ya se analizaron y en este libro se hace un análisis muy, muy interesante. Acá hay textos muy buenos, miren, eh, todos estos que, se, que estamos viendo allí, ¿no? Son textos realmente muy interesantes, eh, porque, bueno, hablan, ¿no? De un Warhol que está buscando en estos últimos cinco, o seis años de su vida, nuevas formas para poder manifestar estas tensiones, ¿no? las tensiones que él venía viviendo de distintos modos y que venía trascendiendo de distintas maneras, pero que todavía le generaban mucha incomodidad y le generaban muchos, eh, muchas preguntas. no Es una década fuertemente marcada sobre los aspectos de... Eh, de cierto tipo ¿no? de extralímites que, bueno, llevan, por ejemplo, a la crisis del SIDA, ¿no? Eh, aspectos que eh, se ven muy directamente relacionados en un Estados Unidos que eh, se ve fuertemente marcado por, lo, por las religiones tradicionales, ¿no? Eh, protestantes, judíos, eh, católicos, se ve muy fuertemente cuestionado ¿no? todo lo que eh, no estaba dentro de los cánones morales tradicionales en relación al SIDA, ¿no? Se dice que todo lo que no estaba dentro de esos cánones tradicionales es lo que está provocando esa crisis y que de algún, de algún modo es un castigo de Dios por no haber eh, seguido las reglas de las buenas mm, costumbres y de la moral, ¿no? Claramente, Warhol vive esto desde, desde mediados de los 70, porque es cuando empieza a producir cierto tipo de obras que empieza a manifestar, ¿no? Muy, muy de a poco, una incomodidad respecto a ese pensamiento, ¿no? Él cree que, eh, que las cosas no son así y que no tiene por qué expresarse de ese modo ¿no? la realidad Todavía lejos, ¿no? No tanto, pero a unos años de que apareciera el SIDA, ¿no? Cuando aparece el SIDA, bueno, Warhol definitivamente entiende, ¿no? Que todos estos eh, eh, modos de decir, ¿no? Y de relacionar la, la religión a Dios y, y a la noción de iglesia, ¿no? Eh, no son los que él maneja y se siente muy seguro en ese momento ya de su fe, ¿no? De su cristianismo y de su fe en torno a eh, la iglesia como comunidad, ¿no? O sea, a entender que la iglesia es una comunidad, ¿no? Y que su trabajo en ese sentido cristiano en su comunidad no tenía nada que ver con esos paradigmas o establecidos tradicionales regulares, ¿no? Allí aparecen, bueno, figuras como Basquiat, que es el que estamos viendo aquí en una de estas Oxidation Painting, ¿no? Que son unas pinturas maravillosas de la última época también, bueno, está específicamente no sé de qué año es, creo que ahí no lo dice el año, pero bueno, empiezan a ser a finales de los, de los años 70, ¿no? Cuando Warhol empieza a... 1982, ¿puede ser? Ahí está, mira, 1982, perfecto, no lo veía. Eh, eh, cuando Warhol empieza ¿no? a, a practicar con todo esto, que son los desechos corporales, eh, estas son unas pinturas que, bueno, son realmente muy complejas de analizar porque podríamos hacer un random solo sobre estas pinturas, ¿no? Podríamos hacer eh, una búsqueda aleatoria de, de algunas de estas pinturas y luego aplicarle todo este playlist, porque está absolutamente eh, complejo el asunto, ¿no? Se presenta muy complejo. Por un lado, bueno, son pinturas que cuestionan eh, el, eh, los términos más icónicos de la pintura moderna norteamericana, que es el expresionismo abstracto, liderado por Jackson Pollock, quien, bueno, hacía salpicaduras, ¿no? Su thripping, eh, que bueno, fue la característica de la libertad americana llevada um, políticamente, ¿no? A nivel eh, de expresión de una ideología nación, ¿no? A, a, de manera internacional, o sea, a través de la pintura de Jackson Pollock, se mostró al mundo cómo, cuál era la ideología de libertad de los Estados Unidos. Y Warhol la lleva aquí a eh, un dripping muy particular, que es el de los fluidos corporales sobre eh, pinturas eh, hechas con materiales, por ejemplo, como cobre, ¿no? Eh, donde... Estas, estos desechos generan todo tipo de oxidaciones, digamos, ¿no? Estos fluidos del cuerpo, Warhol nunca los veía como desechos, sino justamente los veía como una parte corporal eh, negada por la sociedad en términos de algo malo, ¿no? Un poco ahí otra vez la fracción en otro. Level ¿no? de complejidad acerca de estas, de estas pinturas en las que él decía todo lo del cuerpo es igual de bueno, ¿no? Es una, una además, una este, noción muy cristiana de esto, ¿no? O sea, todo es bueno en la medida en que lo desarrollemos como tal, de que lo pensemos como tal, ¿no? El. Eh, pensando también no en aquellos de que eh, a nivel cristiano no hay nada malo todo es posible no de ser eh, pensado de ser analizado eh, de ser salvado de, de de de de poder ser también de muchas maneras no eh, rescatado no y, y Warhol entiende que esto está pasando también con los homosexuales en ese momento no ya el año 82 ya sí es la crisis del sida todavía muy incipiente pero ya está y eh, los desechos del cuerpo son lo primero que el SIDA eh, trae como estigma, ¿no? O sea, no se sabía bien, durante muchos años, ¿no? Se estigmatizó de manera extrema a la comunidad homosexual a partir de todo lo que de todos los fluidos del cuerpo, ¿no? Lágrimas, saliva, semen, orina, eh, transpiración, etcétera, ¿no? todo se daba a la duda de si no contagiaba el HIV, que luego se generaba sida, ¿no? y, y en este síndrome, bueno, un montón de enfermedades que llevaban a la muerte, no además de maneras muy terribles, no tremendas, de maneras tremendas de morir. Eh, aquí Warhol trabaja con estos fluidos, también en ese otro level, ¿no? en un level de eh, poner no al leproso en términos, ¿no?, de una persona que tiene que ser considerada y que también puede ser eh, pensada con piedad, ¿no?, y con, con, con alguien que puede darle la mano y darle, en ese sentido, ¿no?, una eh, participación activa social sin eh, ser excluido, menos aún condenado y menos aún en esa condena, ¿no?, eh, derribado, muerto, digamos. Aquí, bueno, estas pinturas eh, son un poco esto, ¿no? Entre tantísimos otros levels, otros niveles de análisis que podemos eh, hacer, ¿no? Esta, bueno, específicamente, ¿no? Eh, además, eh, sobre la figura de Jean-Michel Jean Basquiat, quien fue uno de los acólitos de Warhol, ¿no? Uno de los eh, seguidores que Warhol eh, tomó ¿no? como discípulo uno de sus discípulos más claros del último tiempo, pero no el primero, ¿no? Warhol a, a, a, trabajó con discípulos durante toda su vida, y esa última cena, eh, tranquilamente, ¿no? Esa última cena que él produce de manera repetitiva en los últimos años también de su trabajo, es una última cena que también se podría entender en torno a esta comunidad, ¿no? Eh, que, con quien llevaba Warhol adelante muchas luchas Muchas eh, fuertes ¿no? este, eh, acciones, ¿no? activismos políticos En torno a muchas injusticias ¿no? sociales que se cometían Esta última escena en la que Warhol, bueno, trabaja ¿no? de muchas maneras ahí, Aquí en este en este libro hay muchas, ¿no?, de las formas, desde primeramente, ¿no?, la elección a modo de reading-made, de cuál última escena va a ser con la que va a trabajar, no trabaja específicamente con la pintura de Leonardo, sino con una reproducción barata de la pintura de Leonardo, ¿no?, que era una reproducción bastante inexacta, y a partir de ello empieza a generar todo tipo de distracciones, ¿no?, eh, y, de, y, y en esas distracciones, ¿no? También distorsiones del discurso, ¿no? Eh, hay mucho de lo que Warhol en esta última etapa ¿no? eh, hace, hay mucho de lo que Warhol en, en esta última etapa piensa, hay mucho de lo que Warhol en esta última etapa abre, expande y deja inacabado, ¿no? A modo también de piano definitivamente inacabado, porque muere, ¿no? Muere. Aquí este texto es muy interesante porque va analizando la abstracción de cómo, ¿no?, desde los... Eh íconos o los artistas icónicos modernos, se va pasando de a poco a este tipo de abstracción guarjoliana, ¿no? Una abstracción guarjoliana también cargada por los paradigmas de la nueva figuración, ¿no? De las nuevas figuraciones que en el arte a partir de los años 70 embaten, ¿no? De alguna manera combaten a los fuertes o la fuerza... Eh, imparable no, de los eh, potentes eh, modos más este, evolucionados no, de la abstracción eh, y de lo, de lo conceptual como fueron los conceptualismos o los minimalismos. no. Eh, Warhol está también tensionado por todo eso, no. está conviviendo en la última década de su trabajo con muchísimas fuerzas muy encontradas en pleno combate de quién se queda con el liderazgo en el arte, ¿no? Fuerzas de movimientos que eh, incluyen a muchísimos artistas que están enfrentados entre sí por, bueno, ser eh, los que van marcando el arte del mundo eh, desde finales de los 60 y en adelante, ¿no? Hasta más o menos mediados de los 80, que es cuando Warhol muere. Este texto. Ah, me quedé pensando en la, esa imagen de Basquiat, que también habíamos estado hablando con vos, Fabio, lo, que por ahí se, se, también los vínculos y las formas que él, se, que, que él estaba con, con los, sus discípulos, entre comillas, que él convivía y compartía, tampoco fue muy entendido y siempre se lo entendió bajo esa cuestión del maestro-alumno o algunas cuestiones así, que, no, que bueno, que después se pudo estudiar, que por ejemplo con Basquiat tuvieron una, un diálogo creativo que el arte nunca pudo entender como, como dupla creativa, ¿no? Que siempre tenían que entender cuál era el individuo que estaba compitiendo, ganando, posicionándose sobre el otro, y que, que bueno, que también eso eran grandes maneras eh, espirituales de vincularse con las personas, ¿no? Claro, un poco de algún modo, igual que nunca se pudo entender que, que Jesucristo estuvo a la par de sus discípulos, de este grupo de personas que le acompañaban, ¿no? y que de muchas formas ¿no? el mundo, desde que... Bueno, supondría yo, ¿no? Podríamos decir aquí, en, en, en torno al arte, específicamente desde finales del 1400, ¿no? Eh, empieza a manifestar, ¿no? A un Jesucristo líder que, eh, bueno, que va liderando, ¿no? Como maestro y que va generando como maestro, pero que en realidad, cuando vamos más a fondo, nos damos cuenta que era parte de una comunidad, ¿no? De una comunidad que... Eh, se, se relaciona entre sí, entre los miembros de esa comunidad, de otro modo, ¿no? De otras maneras. Creo que en Warhol queda muy claro cuando empezamos a pensar no en, en los eh, estereotipos, ¿no? En los estereotipos que, por supuesto, también están en la última cena de Leonardo en relación a, a Jesucristo ¿no? y a los apóstoles, ¿no? Bueno, ¿cuál es el estereotipo que el tiempo... Eh, desde la era moderna, ¿no? especialmente sobre las ideas eh, de la pos-inquisición ¿no? y del primer renacimiento, del prerenacimiento, renacimiento eh, se empiezan a, a, a dar, ¿no? que son las ideas de estos estereotipos en, en función de cierto tipo ¿no? de modelos sociales. ¿no? Cada, está el bueno, está el malo, está el tonto, está el listo, está el el que era el estratega, está el que era el emocional, está, ¿no? Bueno, todos estos estereotipos, ¿no? Que tienen que conformar un conjunto que empieza a ser el modelo de la modernidad, ¿no? La modernidad que luego Duchamp va a trabajar en los moldes málicos, ¿no? En los moldes mágicos ¿no? Esa, esa especie de modelos, ¿no? De cómo teníamos que ser para que eh, los sistemas funcionen, ¿no? O sea, de cómo teníamos que eh, darnos, producirnos e interrelacionarnos para que los sistemas fun funcionen. Claramente con la idea del cristianismo pasó lo mismo, ¿no? Y pasó lo mismo con la idea de Warhol, ¿no? O sea, Warhol se lo ubica en un lugar y a sus seguidores, a sus acólitos, a que sus discípulos, se los ubica también ¿no? dentro de estereotipos para poder conformar una base sólida productiva en torno ya ¿no? a, a neoliberalismo, o sea, al post, a la posmuerte de Warhol, ¿no? A, una, a un negocio corporativo con su legado y que es necesario, ¿no? Para poder llevarlo a cabo todas estas nuevas estructuras de definición, ¿no? Eh, hasta antes de la muerte de Warhol eso era difícil, ¿no? Se hizo porque vemos que hay muchos de los textos también que estamos utilizando y podemos ver el, el, el, también eh, hacer un random sobre la biografía de Víctor Bocris, que también creo que sería buena. Eh, ahí la busco, ahí la busco. Hay, ah, bueno, pero mira, ahí sí podemos seguir viendo esto, podemos verlo un poquito más así, este, vemos en imágenes, ¿no? Esta última etapa de Warhol. Eh, mira, en ese anterior, por favor, ¿No? Ahí tenemos una especie de esvástica ahí abajo, que en realidad era como una canilla, pero que, bueno, habla, digamos, se mete no Warhol con muchos temas a partir de estas colaboraciones que se hacen con Basquiat, pero que no son temas exclusivamente de Warhol ni exclusivamente de Basquiat. Son los temas que están rondando por todo el under, por todo lo que está por fuera de lo establecido y más eh, relativo, ¿no? al poder hegemónico norteamericano, ¿no? que se, se daba no solamente en sus gobernantes, sino también en las personas que vivían bajo esas reglas. ¿no? Eh, estos personajes ¿no? De, del arte, estos artistas, si bien estaban bastante instalados ¿no? dentro de las hegemonías, siempre estaban por fuera de los límites de lo, de lo mejor dado, ¿no? Basquiat era un artista muy reconocido, era un artista muy famoso inclusive, eh, y que cuando se conoce con Warhol eh, no necesita de Warhol para nada en términos de llevar adelante una carrera hiperprometedora, ¿no? Una, un artista sumamente bien formado, que venía de una familia bastante cómoda en términos de lo que el americano promedio pretendía y que tenía... Eh, todas las puertas abiertas para el desarrollo del gran sueño americano, ¿no? De, para el desarrollo de un artista que salía de un barrio eh, reprimido o de alguna manera, ¿no? Este outsider del Manhattan más este, brillante, pero que eh, tenía todas las posibilidades de acceder a ser un este, norteamericano de primera línea, ¿no? A cumplir el sueño americano, a cumplir el sueño americano de que por esfuerzo propio, ¿no? Por meritocracia, llegar a la cumbre, ¿no? Eh, no necesitaba de Warhol para eso. De hecho, muchos también no dicen que de alguna manera Warhol le impidió eso, ¿no? Este es el gran asunto que los los, los incluso los distancia, porque... Bueno, algunos piensan, ¿no? Y se sigue pensando hoy, la enorme brutalidad y atrocidad y tontería de que, eh, bueno, Warhol ayuda a, a Basquiat y en eso lo usa eh, para sus fines, ¿no? Y que Basquiat no es más que un, uno, un modelito más de su catálogo de modelitos, ¿no? Eh, que tuvo durante todas las etapas de su trabajo, ¿no? Warhol, quien había trabajado con los yonkis y con los drogadictos y con las prostitutas y con las actrices y los actores de Mala Muerte, y que había trabajado también con las principales estrellas del de momento, que había trabajado con los principales políticos, que había trabajado con las principales figuras de la cultura, con las principales figuras de las contraculturas, que había tenido, bueno, experiencias con todos los primeros magnates del de primer capitalismo eh, de carácter más experimental, digamos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los este, primeros, eh, las primeras pruebas, ¿no? Las primeras... Eh, los primeros negocios con la crítica del arte, los primeros negocios con las tecnologías, como por ejemplo las cámaras, la computadora, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Este Warhol que parece que siempre en todas esas etapas, según para algunos, para algunas, fue un warhol que utilizaba a todas esas personas, ¿no? Parecería que todas esas personas eran personas que no pensaban mucho y que se dejaban hipnotizar por un poder... Este, que Warhol le ejercía sobre ellas, ¿no? Y que bueno, les daba esta eh, especie de, de somnolencia, ¿no? Que Warhol aprovechaba para usarlos, ¿no? Y que parecería uno de los últimos que cae sobre ese modelo es Basquiat, ¿no? Pero con Basquiat podemos también reflexionar hacia atrás que nadie cae en ese modelo, ¿no? O sea, todas las personas que trabajan con Warhol y dicha, la gran mayoría, ¿no? En sus propias referencias autobiográficas, en autobiografías escritas, en, en documentales y tan más eh, entendiendo claramente cómo eran los juegos con Warhol y cuáles eran estas comunidades que se habitaban con Warhol, ¿no? Cuáles eran estas comunidades religiosas, de algún modo, ¿no? Que se habitaban con Warhol. Warhol generaba comunidades y esas comunidades que generaba las lideraba, pero no de un modo eh, vertical y eh, literalmente, ¿no?, eh, corporativo, eh, capitalista, digamos, ¿no? sino que las lideraba en una gran tensión de eso con una horizontalidad que él sentía y que manifestaba, además, ¿no? el caso de Basquiat, de, definitivamente, en cualquiera de las cosas que... que que permitían una manifestación, ¿no? Desde una entrevista o una fotografía conjunta o una exposición conjunta, o lo que sea. En este caso, además, la obra conjunta, ¿no? Es evidente que no hay en nada de todo esto una intención de Warhol de estar por encima de Basquiat. Eso te iba a decir que en las mismas obras, cuando uno las ve, eh, yo me pongo a pensar en la inmensidad de la cantidad de horas que habrán estado juntos y cómo estaban produciendo, dicen que casi que no hablaban, ¿no? Que era todo por intercambio estético. Sí. Es, es realmente un diálogo creativo espiritual que va más allá y de dos personas que estaban compartiendo también sus tensiones, ¿no? Todo el tiempo y que lo llevaban a tratar de encontrar un lugar o un sistema creativo. Sí, que estaban compartiendo también sus formas de percibir el mundo desde lo alternativo, desde lo que estaba adentro, pero siempre siendo de afuera, ¿no? Eh, siempre siendo como especie de sapo de otro pozo, ¿no? Aunque en el centro de lo hegemónico, ¿no? Los dos eran artistas muy conocidos, eran muy respetados incluso, ¿no? Pero siempre con ese sesgo, de ser eh, algo raro, ¿no? de ser queer, de ser esa rareza ¿no? que en, la, en el término queer, en el inglés, es donde mejor queda, ¿no? porque es esa rareza que no termina de estar afuera, pero tampoco está adentro, ¿no? sino que entra y sale de una forma que es eh, eh, muy traumática para quien está en ese trance constante, ¿no? Cada quien vive el trauma luego de la forma que puede y que le es eh, productivo, ¿no? En el caso de, de Warhol, ese trauma, ya cuando llega al momento de, del trabajo conjunto con Basquiat, es algo que maneja de una manera con extrema de excelencia, ¿no? O sea, Warhol puede entrar y salir dentro de la hegemonía del arte, de la figura, del de personaje. Eh, que es genio, que es tonto, que es eh, absolutamente talentoso que no tiene ningún tipo de talento, o del personaje que es extremadamente estratégico, que lo único que busca es dinero, o del artista que está evolucionando de una manera tan enorme el arte que nadie termina de entender qué está haciendo, no puede entrar y salir de todas esas figuras, eh, dentro de lo hegemónico, de una manera muy clara, ¿no? Porque tiene la expertise, este, ha, ha tenido años de experiencia. Eh, en el caso de Basquiat todavía no, ¿no? Es un chico apenas de 20 años, 22, 23, 25, según la época. Eh, y es una persona que todavía está viviendo con, con, de, de una manera muy... Eh, que sigue resintiendo, ¿no? que vuelve a sentir los traumas relativos a, eh, la, a su color de piel, a su origen eh, de vida, a, en términos ¿no? de las afueras de Manhattan, que ahora lo recibe adentro como uno de los grandes artistas neoyorquinos. Eh, es muy... Es, a veces, ¿no? Cuando, cuando hablamos de, de Nueva York, nos imaginamos una Nueva York muy homogénea por fuera de Nueva York, ¿no? Pero dentro de Nueva York eh, es muy difícil de convivir cosas, ¿no? Como por ejemplo Manhattan, que es el centro absoluto, y todo lo que está por fuera, ¿no? Desde eh, Brooklyn, Queens, eh, el Bronx, eh, y después cruzando el río, ¿no? En Nueva Jersey o Newark, bueno, etcétera, ¿no? Son como todas áreas que si bien están eh, absolutamente siendo un único espacio, ¿no? Una única ciudad, se diferencian mucho entre sí y han tenido siempre, desde la modernidad en adelante, muchos estigmas para definirse y tratarse entre sí, ¿no? entonces. Personas como Basquiat que no vienen de, de Manhattan y que de repente están liderando en Manhattan tienen que convivir siempre con una tensión muy fuerte a partir de ese estigma, ¿no? de esa estigmatización. No lo llevaba muy bien, ¿no? Eh, o sea, Warhol sí lo llevaba muy bien, porque Warhol además era un hijo de inmigrantes ruso que venía del de, eh, interior profundo, ¿no? De Pittsburgh, del interior profundo, era un pueblerino. ¿No? Y Warhol lo llevaba perfectamente bien después de que sufrió mucho para poder enfrentar eso y llevarlo bien. ¿no? Lo, lo hemos venido viendo también. A Basquiat estaba recién en ese proceso ¿no? y le cae realmente muy mal cuando se dice ¿no? que es casi un asistente de Warhol en esta obra común que hacen. ¿no? tan mal le cae que no puede retomar su relación con Warhol hasta muchísimos años después, bueno, no tantos años después, muchísimo tiempo después, un par de años, pero pasaron tantas cosas, eh, y cuando retoma, lo retoma de una manera que no, no es realmente productiva, y que, bueno, lamentablemente la muerte de Warhol no permite ¿no? que avance eso que habían retomado. Eh, Avancé mucho, pero estaba muy bueno esto que estabas eh, mostrando antes de Bocris de y que era sobre también el documental de, de Netflix en relación al, a lo queer. Sí, me quedé, justo Random quedó frenado en esta parte, dice, no hubo estudios queer sobre Warhol hasta después de su muerte, lo cual me pareció interesante el, el término, sí. ¿no? Porque creo que, que tiene que ver con eso, que no nunca se pudo analizar eh, y deconstruir muchas nociones eh, sobre el arte, la política, la manera de ver esto del liberalismo, capitalismo, y, y tanto el socialismo de Andy Warhol, o lo que es, como se denomine, porque tiene que ver con esto, era, era un queer en todos los aspectos políticos, religiosos, siempre estaba en esta búsqueda de, de encontrar eh, posibilidades de vivir de manera distinta, ¿no? Y me pareció interesante esa frase de decir, no hubo, realmente es esto, que hay que hacer este estudio queer y posicionarse ahí desde lo diverso para poder entender toda la vida, historia de Warhol, ¿no? Y en todos estos aspectos que estamos tratando de hacer desde la playlist, como la iglesia, en los pares, los compañeros, los amigos, la factory, eh, bueno, y todo lo que vamos a estar atravesando juntos. Sí, es, es interesante pensar que estos estudios vinieron luego de que se... Bueno, ahí no, muy fuerte. Fuerte porque además, este... Uh, Macos, ¿no? Que es quien habla allí, eh, Christopher Macos, que, que, que plantea esta posición también, ¿no? Que no era la que planteaban en general estas personas que vivían en estas realidades, ¿no? O sea, eh, sí, es muy probable que a nadie le, le importara mucho ya a esta altura, ¿no? De los años 80 y, y en, en Nueva York, si alguien era gay o no, digamos, ¿no? Pero ante ciertas cuestiones como la crisis del SIDA, eso vuelve a ser un estigma muy muy fuerte porque el sida se, se, se pone no eh, liderado por los homosexuales como foco y como productores reproductores de el sida ¿no? que además en su momento generó una gran tensión porque empezó a ser una pandemia, eh, eh, teórica, digamos, ¿no? O sea, se sabía que iba a llegar a todo el mundo y que eso iba a ser mortal para todo el mundo, y que no se podía eh, encontrar ni siquiera el, el, el factor común, digamos, el virus, ¿no? El virus que hasta el día de hoy casi, ¿no? Todavía permanece escondido para la gran mayoría de las, de las investigaciones, ¿no? Entonces, se volvió a estigmatizar, ¿no? Entonces, digo, porque... Eh, Claro, desde un punto de vista heteronormativo, ¿no? Más allá de, de Mancos, pero heteronormativo establecido, ¿no? Eh, no había ya ningún problema, pero los problemas estaban para adentro de cada quien, ¿no? Igualmente... Es algo que se pudo analizar mucho después, ¿no? Eso es lo que me parece que es interesante de dejar como, como clave. Tanto para algunos asuntos específicamente relacionados con Warhol, como también para quienes estaban alrededor de Warhol, ¿no? Porque las personas que estaban alrededor de Warhol sufrían todos estos estigmas. Que no eran específicamente solo el de la homosexualidad, era el de la color de piel, era de la orientación en términos de, de cómo vivir, del uso de los de los eh, de las drogas o de las los estilos de vida en relación a la noche o de las maneras de ser o de las maneras de, de relacionarse con el capital y con el dinero, de las maneras de tener eh, cierto tipo de, de, de conciencia barra inconsciencia respecto a la realidad. Bueno, tantísimos ejes ¿no? en los que eh, se daba la diferencia, ¿no? la diferencia entre... Cierto tipo de cosas que estaban establecidas como lo bueno, lo correcto ¿no? Es un tiempo en que se empieza a hablar de tolerar las diferencias Que es muy distinto a generar un mundo diverso ¿no? La tolerancia, la diferencia, algo que después, ¿no? en los primeros 2000 los primeras décadas del 2000 fue una, una bandera ¿no? de muchas cosas, para muchas cosas Y que dio paso a la diversidad, valga de decirlo no, aunque, hoy, aunque hoy a mí particularmente me suena atroz, pero de, el tolerar las diferencias empieza en ese momento a tener esto, estas repercusiones, ¿no? Primeras, pero que no era fácil, porque quienes eran los diferentes, no, no, primero que no sé si querían ser tolerados. Segundo, que por lo, por lo general no sentían esa tolerancia en la práctica. ¿no? O sea, Basquiat, cuando. Eh, ¿no? Creo que en este documental también, en de Netflix, que van a una discoteca, es aquí donde van a una discoteca y no los dejan entrar. Y entonces sí. Bastiat dice, pues acá ves lo que es ser negro en, en este mundo. ¿no? Estamos hablando de los 80, de una situación ¿no? que se supone absolutamente superada y va además con Warhol, ¿no? que a Warhol le lo dejaban entrar en todos lados. No sabemos si no lo dejan entrar por, por su color de piel o no, pero es lo que Basquiat siente porque sigue sucediendo. Más allá de que le pasara a él o no. Mucha gente por ser negra no, no entraba en discotecas. no Y aunque el discurso no de que así las cosas ya no eran, y que en, un, en parte tiene razón hay que seguir pensando también qué eran, ¿no? O sea, hay que seguir analizando esto. Y volviendo a, a la iglesia, ¿no? ¿Por qué Warhol sigue liderando en estos términos, ¿no? De tensión entre el líder eh, por autonomía ¿no? este, económica de edad, y etcétera, ¿no? De poder capitalista, ¿no? Y el líder de un movimiento social de, en búsqueda de derechos, ¿no? Socialista, ¿no? Es entre todos esos líderes, ¿no? Y por supuesto, el líder comunista, que por tal no es líder, sino es la figura que representa porque entre todos han decidido que así sea una comunidad, ¿no? Es Warhol en todas esas posibilidades, ¿no? Pero es Warhol en torno a esto, esto es la iglesia, ¿no? Desde la iglesia, ¿cómo se lo ve a Warhol? Vamos a, vamos a pensarlo, ¿no? Desde ese lugar, en términos de este playlist. Bueno, la iglesia claramente lo ve como una persona que está haciendo esto, ¿no? como un cristiano, como un buen cristiano, ¿no? como un buen cristiano que está generando, también lo dice ahí el discurso final, no sé si lo podremos encontrar, cuando habla, ¿no? Eh, el discurso final, digo, en relación al, al discurso, a alguno de los discursos que se dieron en, en la ceremonia de, de, su, de su muerte, ¿no? En San Patricio, en la iglesia de San Patricio, en, en Nueva York. Uno de los discursos dice algo, ¿no? Como que es un buen cristiano porque supo, eh, hacer cosas por los demás, ¿no? Y supo hacer cosas por los demás, desde lo lógico, obvio, concreto, de llevarle comida a las personas que no tenían y darles compañía en días como en días de celebración, como Acción de Gracia, como Navidad, ¿no? Días fuertemente colectivos familiares en Estados Unidos, ¿no? Y que Warhol iba con la iglesia, ¿no? De la que era parte. Con la parroquia, iba a acompañar gente, ¿no? Que estaba sola en hospicios, en lugares este, que en ese momento era para gente, para los locos, vamos a decirlo así, ¿no? Para toda esta gente eh, neoyorquina, un poco zombie, ¿no? Es, que, algo muy particular, lo dejo ahí como flotando porque en algún momento volverá a salir. ¿no? Estas especies de zombies que aparecen en el Nueva York, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Cuando se pone la noche, ¿no? Que son estos este, personajes un poco homeless que andan por ahí, ¿no? Pero que están en una situación muy particular, ¿no? Que están hablando, que están hablando de Dios, que están hablando de cosas y que no paran, ¿no? Eh, estimulados por muchas cuestiones, ¿no? Bueno, Warhol hacía desde esto hasta, como dice este discurso, lo pueden ver allí en el, en el último capítulo de, de la serie, ¿no? De Netflix, Dice, también acompañó a toda una serie de personas que por otras razones estaban dejadas de lado en la sociedad. ¿no? Acompañó y lideró desde estos tres lugares posibles de liderazgo una enorme capacidad grupal, colectiva, en comunidad, de ayudarse. ¿no? Y que gracias a eso... Muchas de estas personas, dice también este discurso final, ¿no? Muchas de estas personas pudieron sobrevivir. Estas personas, muchas estaban socialmente y en los hechos prácticos, ¿no? De las prácticas sociales de ese tiempo, condenadas a la muerte por muchísimas formas y maneras de morir que iban a tener, ¿no? Y que tenían que ver por esta... Eh, Cuestión de separación en, en, en lo diferente social, y en su momento de la intolerancia de eso, ¿no? Esa intolerancia lo llevaba literalmente a la muerte, y Warhol, generando estos puentes, logró salvar, logró que juntos, entre todes, se salvaran muchos, incluso él, ¿no? Por eso no es un, un eh, elegido solamente, ¿no? sino que también es uno más, es, es quien, quien pudo catalizar, es un catalizador, ¿no? un vehículo, esto es, no, y la iglesia lo dice así, literalmente acerca de él. ¿no? Sí, es un canal que, que de transmisión de un montón de otras cuestiones y de posibilidades de vivir diversas, que que bueno, que ni, ni siquiera hasta el día de hoy todavía lo podemos llegar a, a trabajar, y qué, qué es lo que estamos tratando de hacer desde la Fundación con estas atmósferas MES, ¿no? Atravesar a estos artistas bajo esta concepción y búsqueda de lo diverso que, que, ta, que tanto aportaron, ¿no? Y que toda, no se los entendió así, ¿no? Siempre se los, se los trató de estereotipar o de encerrar en ciertas cuestiones como para que se entendieran en ese sistema, fuera funcional funcionar el sistema, se pudieran vender, se pudieran, con, no sé, eh, incluso la fama entender bajo ese, esos conceptos, y que bueno, con estas propuestas MES tratamos de, de atravesarlo desde la diversidad. Y nos proponían. Sí, nos proponen. También como, una, como herramientas, ¿no? Porque vemos que hoy también estamos atravesando muchas de estas cuestiones y en ello tenemos estas posibilidades, ¿no? Tenemos posibilidad de llevar eh, una calidad religiosa, mística, personal, a muchísimos ámbitos y en muchos aspectos de nuestras prácticas profesionales, y que eso no significa la literalidad de, ciertas, de ciertos estereotipos, ¿no? y que eso nos puede ayudar a conformar, a configurar ámbitos comunes que nos permitan desarrollarnos en sistemas que por lo general nos dejan muy afuera o nos automatizan de tal manera que nos generan una especie de muerte anunciada casi imposible de evitar como destino, digamos, ¿no? tal vez no la muerte literal, como sí pasaba en algunos momentos de esta historia de Warhol, pero sí la muerte, en términos ideológicos, la muerte de, de la desaparición eh, eh, de los ámbitos del arte o de la poca posibilidad de participar activamente con nuestro discurso en la construcción de la realidad. De hacernos desaparecer de esas... Eh, situaciones posibles. ¿no? Me parece que es muy interesante pensar en esto, ¿no? que hemos dentro de este playlist eh, nombrado como la iglesia, ¿no? Eh, de Warhol, para pensar en nosotros, en nosotros en este tiempo postcontemporáneo y poder ponernos también en, en, en marcha ¿no? sobre cierto tipo de prácticas ahora que estamos hablando de una manera común y de moda, ¿no?, de eh, lo colectivo, lo cooperativo, y tanto más en el arte, ¿no? La gran mayoría de esas... De lo so comunitario, y todas esas cosas han nacido y tienen su origen muchísimo en las religiones, y en, en estas, bueno, históricamente y desde los orígenes de la humanidad, ¿no?, cómo fue todo el origen de las comunidades y por qué se daban, cuál era la, la, la posibilidad evolutiva de, de la humanidad en ese sentido. Y que negarlo o no conocerlo o sistemáticamente desconocerlo no nos ayuda, no, no nos ayuda, no nos ayuda para nada ¿no? eh, comprender lo más expandidamente posible los aspectos ¿no? religiosos, practicantes cristianos de Warhol no entender los expandidos y lo más eh, abierto posible nos impide tomar herramientas que nos pueden servir hoy por hoy en sociedades fuertemente ligadas a las formaciones ético morales religiosas como las que vivimos porque nos guste o no es así digamos, ¿no? Y en tensión con los fuertes mecanismos de mercado Post-neoliberales en el caso de esta post Que lo ponen en tensión no Pero una tensión Como buena tensión post-contemporánea hoy Como buena tensión también post-humana ¿no? Muy eh, dominante Y también muy, eh, si se quiere no eh, Generadora de cierto tipo De De, de, de, de automatismos en nosotros, ¿no? Entonces, es, es muy importante poder verlo, ¿no? No por Warhol, porque Warhol puede ser lo menos importante de todo esto. Podríamos hablar de muchos otros artistas, de hecho también lo hemos hecho con Voice, pero podríamos hablar de muchísimos artistas que han atravesado estas cuestiones. No es Warhol en sí, estamos, bueno, hablando específicamente a partir de él, pero estamos tratando de ver, ¿no? Esto cómo se dieron ciertas cosas, cómo eso hoy por hoy todavía también se sigue dando y cómo cierto tipo de estrategias todavía hoy también nos pueden servir, ¿no? Sobre todo, como bien decís vos, en torno a los orígenes de algunas cuestiones, ¿no? Comunidad, colectividad, lo cooperativo, el trabajo conjunto, el trabajo que horizontal, ¿no? Que se da de manera horizontal, etcétera, etcétera, etcétera. Y que vemos en el arte, hoy por hoy, sistematizado ese tipo de trabajos, dan por resultado otra vez las mismas contradicciones, los mismos objetos estereotipados, incluso en las acciones y las políticas, ¿no? Incluso en las... Eh, en los hechos activistas, ¿no? Los activismos se ven absolutamente estereotipados en otras cosas, ¿no? Que se transforman en objeto de arte y que representan todo lo contrario de lo que esos activismos cooperativos, por ejemplo, quieren representar o quieren presentar, ¿no? Quieren presentar, ¿no? Después se representan de otro modo muy, muy opuesto, ¿no? Entonces. Estamos viendo que con Warhol pasó lo mismo, sus cooperativismos, como el caso con, con Basquiat, pero bueno, se pueden hablar de muchos, ¿no? Porque además Warhol cooperó y trabajó cooperativamente con muchos. Miren lo que pasaba con, con el caso de Morrissey, ¿no? O sea, la atención de Morrissey, filmaba con Warhol películas, pero ¿quién era el autor? Estas preguntas, ¿no? ¿Quién era el autor? ¿Warhol o Morrissey? No, es que era entre los dos ¿Por qué tenemos...? No, pero el, el sistema del arte vuelve a preguntarse eso Porque quiere volver a establecer autorías en términos de individualidades, autorías, ¿no? Autores individuales Entonces, bueno, todo esto sigue pasándonos hoy, ¿no? Hoy, con, cuando analizábamos la documenta de Kassel, la número 15, la última, ¿no? y que hemos viajado con la Fundación a ver, y que vimos esta contradicción, vimos cómo enormes volúmenes de proyectos cooperativos, colaborativos, de, de, de, muchas, maneras, de muchas maneras extremadamente diversos del mundo, llevados a un plano de, de ecualización, se transforman en todo lo contrario. ¿no? Eso nos está pasando hoy otra vez, no, no, no es que solamente pasaba con Garton, y, y todo su ámbito, ¿no? De trabajo cooperativo, colaborativo. Que claramente Warhol tenía intención, porque no lo vivía tan fácilmente. Él también tenía la intención de ser el autor y de ser el nombre propio, único, que el arte norteamericano ya decía que era el gran representante del arte norteamericano. Aunque claramente no lo podía decir el MoMA, porque si lo decía el MoMA en plena Guerra Fría, le daba poder... A, a un ámbito que era con el que estaban luchando, porque Warhol venía de ese origen, ¿no? Warhol era de origen ruso. Entonces, si en el medio de los 70, ¿no? a final de los 70, el MoMA decía que Warhol era el gran, el gran exponente del arte americano, pues es que estaba dando, en términos de cultura y de arte, el brazo torcer en una guerra fría que también se daba en términos de cultura y de arte. ¿no? Entonces, hay que comprender... Sí. No, que te iba a decir? ¿Te parece que vamos cerrando sí. el Pero nos muy abierto toda esta etapa que la podemos devolver el lunes. Sí. Porque, bueno, acá están todos muy nerviosos ya por el partido. Ya estamos, ya estamos. Bueno, aparte que el lunes seguimos con el random, creo que hemos, hemos visitado lindo hoy en términos de la religión, ¿no? En términos de, de lo que hace a los iconos, en términos de lo que hace a la fe, en esto tan abierto y expandido que hemos llamado la iglesia, ¿no? Veremos a ver por dónde seguimos el lunes y, bueno, a dónde nos lleva este análisis. Sí, sí, sí, sí, sí. sí, Seguramente que quedaron varias cosas, me parece, en la religión también, que quizá lo podemos Está retomar. Bien. Vemos. Está bien porque es, es este random, ¿no? No podemos ver todo. Hemos visto hasta donde no fue posible y ha sido suficiente. Estuvo extremadamente bien. Así que vamos con el próximo random del playlist el lunes que seguimos en, entonces en esta, en esta atmósfera guarjoliana que ya vamos a empezar a transitar después de esto que ha sido el snapshot en esta semana buenísimo Fabio una semana, un placer hasta un placer, pronto buen fin de semana de encuentro buen fin de semana y nos vemos el lunes nos vemos el lunes gracias gracias a todos por estar ahí un placer hasta el lunes hasta el lunes